como todos los meses el, que el, el, los ciudadanos del municipio de Coín conozcan las propuestas que traemos al Pleno Municipal en esta ocasión son dos eh, una es respecto al indulto que se pide para, pedimos para María Salmerón y la otra es más práctica de nuestro municipio y, y va en la línea de pedir mejoras en, en el sistema de iluminación y alumbrado nocturno que tenemos en COIN. En primer lugar, eh, respecto a María Salmerón tenemos que decir que es el mismo caso que se produce en muchas ocasiones eh, por las personas, por las mujeres que sufren la violencia de género y después de intentar proteger a su hijo eh, frente a los maltratadores como es el caso con una condena firme de 21 meses de cárcel que nunca se ha llegado a cumplir, María Salmerón ha pasado dos décadas prácticamente eh, con un periplo judicial mm, tremendo, con tres condenas, tres indultos y precisamente ahora que la nueva ley de protección de la infancia ha entrado en vigor, se da la paradoja de que María Salmerón tendrá después de una lucha tan, tan incansable, que entrar en prisión a consecuencia de una normativa que ya ha sido derogada. Es por ello que vamos a, a presentar en este Pleno eh, una petición a todos los grupos para el apoyo a María Salmerón y que este indulto eh, se, haga, se haga efectivo. En segundo lugar, respecto a la iluminación nocturna, pensamos que es un momento adecuado para, para presentarla ...por varias razones. Eh, en primer lugar, es de desconocimiento general... ...que aunque la iluminación nocturna pueda parecer un servicio menor... ...de los otros servicios municipales... ...la verdad es que se rige por una normativa que es muy estricta... ...y que abarca dos campos prácticamente. Uno es la eficiencia energética... ...y el segundo es la protección contra la contaminación lumínica. Y es que no se puede... Simplemente eh, regir por el principio de cuanta más cuanta más luz mejor. Y este principio lamentablemente se ha llevado a la práctica en, en bastantes municipios. Por un lado tenemos una normativa estatal, una ley de, de eficiencia energética del alumbrado exterior. tenemos una, una ley andaluza de, de protección de la calidad ambiental. que entra precisamente a proteger la, la iluminación nocturna. Y, en tercer lugar, tenemos a nivel municipal los planes obligado, de obligado cumplimiento eh, para mm, mejoras y, y, y medidas contra el cambio climático, entre las cuales se insta a los ayuntamientos a plantear mejoras en el alumbrado exterior. Eh, hay que tener en cuenta que, precisamente, el principio de cuanta más luz mejor es un es un principio que no, no funciona. Nada más que hay que mirar hacia la bahía de Málaga para ver exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de contaminación lumínica. Cuando se hizo la, el cambio de luminarias, eh, digamos, clásicas, de vapor de sodio a luminarias LED, prácticamente no se hicieron modificaciones más que eh, el cambio, digamos, de, de lo que era la luminaria en sí. Esto dio lugar a... Que hay muchos sitios, muchas calles y plazas que no tienen las luminarias adecuadas o los niveles no son los adecuados y mucho menos cumplen la estricta normativa a la que nos vamos a ver obligados a cumplir. Y es que, precisamente, después de 10 años, Andalucía, que tenía una normativa pionera en protección del cielo nocturno y que fue derogada, eh, ha vuelto a presentar un borrador que tendremos que cumplir sí o sí. Precisamente aquí en Coín, cuando una empresa energética se hizo cargo de eh, sustituir las luminarias a LED para obtener un beneficio económico, su principal objetivo no era la calidad de la iluminación, sino obtener el máximo beneficio posible. Respecto a la iluminación nocturna, tenemos que decir también que hay medidas que son bastante sencillas para mejorar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 a implementar de un día para otro. Esto es un plan lo que planteamos de largo recorrido y que se tendrá que, que implementar a lo largo seguramente de más de una legislatura. Pero pensamos que ahora que es el, el, va a entrar en vigor el, el borrador y además el contrato con la empresa energética va a terminar en, en unos meses, pensamos que es el momento de plantearlo.